Estás a punto de entrar al mejor canal de investigación y misterios en YouTube, Oxlack, Investigador, únete al Team. Los videojuegos forman parte de nuestra vida, quizá desde la infancia. Son métodos de distracción para muchos de nosotros y a veces podríamos pasar horas y horas jugando. Pero, ¿qué pasa cuando los videojuegos sobrepasan la realidad? Todo comenzó cuando descubrieron un perfil de una chica brasileña llamada Sabrine Santana, la cual en su foto de perfil tiene el rostro de un personaje del juego llamado Sims. Así como muchos usuarios de Facebook usan otras imágenes de perfil para no usar sus fotos personales, creímos que este era el caso. Sin embargo, al revisar sus otras fotografías, notamos que todas son iguales, con el rostro del personaje de Sim. Y lo más escalofriante es que al revisar a sus amigos, nos llevamos la gran sorpresa de que todos sus contactos son como ella. Los Sims es un videojuego de simulación social y estrategia creado por el diseñador de videojuegos Will Wright, desarrollado en el año 2000. El juego consiste en crear personajes llamados Sims y satisfacer sus necesidades, concretar sus aspiraciones y cumplir sus sueños, es decir, construirles una nueva vida virtual. Revisando más a fondo su perfil, encontramos que su pareja es igual que ella. Perturbadoramente, incluso hay perfiles de bebés de la misma manera. En su información indican que trabajan en The Sims Game Free. El perfil de Sabrine no tiene ninguna publicación desde el año 2018. Sin embargo, en estos días subió de 90 amigos a 320, lo que quiere decir que la cuenta sigue activa. Además de que descubrimos que cambia de nombre regularmente ya que en el link hacia su perfil se llama Julia Sims y el nombre actual es Sabrine Santana. Más misterioso aún es que se comenta que estos perfiles son de una comunidad de la Deep Web, donde hay cosas como asesinatos, situaciones ilegales y usan estos perfiles de Facebook para tener una comunidad en la superficie y mantener su anonimato por posibles problemas con la policía. Rastré fotografías de la cuenta de Sabrine y de su pareja para encontrar las originales y descubrí que en realidad son fotos robadas de perfiles de Instagram o de Google. Hasta el momento, ninguno de los dueños de estos perfiles han publicado algo al respecto sobre los comentarios de los usuarios. Creo que lo que hay detrás de estos perfiles es parte del mismo juego y solo están tratando de llevarlos a la realidad. Estaré muy pendiente de sus movimientos para saber la verdad detrás de estos perfiles en Facebook